Hola chicos, hola a todos En este capítulo estoy muy bien acompañado Estoy acompañado por nuestra nave Nuestra nave en la cual navegamos Por el universo, el planeta Tierra Y si os fijáis Vamos a estudiar una cosa Muy concreta en este tema Va a ser un tema de varios capítulos De vídeos cortitos para que entendáis bien Los conceptos, y sobre qué Pues sobre, oh ¿Por qué la Tierra es como es? Vemos continentes, cordilleras océanos. Se ve un montón de relieves diferentes, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a estudiar aquí Bueno, sobre todo nos vamos a centrar en los agentes geológicos externos Y para eso nos vamos a meter ya, pero que ya muy rápido, al ajo, ¿vale? Pues nada, esperemos que aprendamos mucho juntos, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, podéis mandarme un mail ¡Chao! ¡Vamos allá! Aquí tenemos al sistema solar y si os fijáis, tenemos diferentes planetas orbitando alrededor de nuestro Sol. Si yo voy, por ejemplo, a Venus, observar que la superficie es bastante uniforme. Vamos a probar con Marte, que es donde está actualmente una sonda, ¿verdad? Eh, un robot explorando la superficie. Fijaros que hay accidentes geológicos en la superficie, pero que si lo comprábamos con la Tierra... Vamos allá donde encontramos la mayor cantidad de diferencias en la superficie del relieve de la Tierra. ¿De acuerdo? Si hago un zoom, podéis observar cómo la Tierra es, con mucha diferencia respecto a los otros planetas que vimos, el planeta más escarpado del Sistema Solar. Posee cumbres, como las que veis aquí, ¿vale? Con grandes picos que se elevan más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y fosas oceánicas, ¿cuáles son? Pues estas que tengo aquí, estas que están aquí, apala, en el fondo oceánico y que se sumergen casi eh, alcanzando 11.000 metros de profundidad. En los subcontinentes, aquí, en las zonas emergidas fuera de la superficie de, de los mares, podemos encontrar... Llanuras, aunque aquí en este modelo no se ve, es más bien una zona escarpada, pero todos podéis pensar en llanuras, pero sí que podemos ver aquí estos desfiladeros que son zonas muy escarpadas entre los ríos, ¿eh? también podemos encontrar zonas de colinas eh, con laderas suaves ¿eh? y, en fin, una variedad interminable de formas del relieve. ¿Y por qué presenta la Tierra esta diversidad tan grande de relieves? Esa pregunta. Bueno, pues la respuesta la podemos encontrar cuando comparamos nuestro planeta con Marte como hicimos antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos a Marte. Marte es un desierto congelado ¿eh? y seco. Pues por ahora no encontramos agua en estado líquido. Posee, eh, posee muy pocos tipos de rocas... Y está formado casi exclusivamente vale, por basalto, ¿de acuerdo? Y como podéis ver aquí, su relieve, pues... ¿qué es? Pues muy monótono. ¿Lo veis? Muy monótono. Si lo comparamos con la Tierra antes, es muy monótono. La Tierra tiene océanos, ríos, grandes y pequeños, y sobre todo, lo estáis viendo aquí porque se, eso influye en la vegetación, tiene gran variedad de climas y muchísimos tipos de rocas diferentes, ¿eh? De hecho, si estudiamos la composición de la Tierra, es muy diferente en función de las diferentes capas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿a que sí? Fijaros en este modelo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver... Vamos a hacerlo un zoom. Parece que está cambiando, ¿Verdad? Parece que la superficie de la Tierra está cambiando continuamente. A ver, vamos a ver. Parece que sí. Caramba, en este modelo se aprecia bastante bien. ¿eh? Entonces, podemos decir, ¿eh? y lo, pod lo podemos tener muy clarito. Porque fijaros, están por ahí los ríos, estas fuerzas del interior de la Tierra. A ver qué más tenemos. Tenemos por aquí este volcán que está actuando con las fuerzas geológicas internas. Pero también, también tenemos aquí este glaciar con las eh, fuerzas geológicas externas producidas por el hielo, que está cambiando la superficie. ¿Qué nos queda claro? Pues que la superficie de la Tierra cambia constantemente. ¿Y cuál es la energía que va a producir todo esto? Por un lado, la energía, energía interna que tenemos aquí, ¿verdad? Y que está produciendo, pues que se plieguen las rocas y, las, y se produzcan las cordilleras que se produzcan volcanes pero ¿m? tenemos una energía que seguro que ya habéis caído que es la energía de que la tenemos la energía del sol que pone en marcha muchos de los procesos responsables de estos cambios que vimos aquí ya sabéis cuáles sois. A hasta la tierra llega únicamente ¿eh? de esta radiación solar ¿vale? De aquí llegará hasta aquí una pequeña parte de esa energía. Aún así, es suficiente para mantener la vida en la Tierra de todos los seres vivos, pensar en la fotosíntesis, ¿eh? Y que eso eh, mantiene la vida en la Tierra, pero también para poner en movimiento la atmósfera, ¿eh? las corrientes de la atmósfera, pesar los vientos, ¿eh? y también ¿Qué? Pues las corrientes oceánicas, eh, lo que nosotros llamamos la hidrosfera. Bueno, hidrosfera y también las corrientes oceánicas forman parte de la hidrosfera, correcto, pero también los ríos, lagos, etcétera, no olvidéis. ¿Y esto qué es lo que hace el Sol? Bueno, pues hacer funcionar el ciclo del agua, que luego veremos más adelante, y a los agentes geológicos externos, que ya hablamos de ellos que modelan el relieve. ¿Cuáles son entonces aquí los eh, agentes geológicos externos? Pues los formados por un fluido. Vientos como los que decía aquí ya con este otro modelo, como los vientos de las brisas que van de costa a tierra, que ya conocéis todos, o pues los vientos que se producen desde tierra para, para costa. Entonces, ¿qué decíamos? Pues que bien sea viento, las corrientes de agua que tenemos aquí de los mares o de este río ¿eh? se desplazan, o, o a lo mejor pues, estos hielos que tenemos aquí, estos glaciares, se desplazan lentamente y tienen capacidad para producir sobre la superficie terrestre un modelado característico. ¿Vale? Tenemos aquí las zonas de costa, aquí los ríos, pues un modelado también muy característico, hay esa zona de montaña con los glaciares, otro modelado característico. ¿A que sí? El modelado que tiene cada zona de la superficie terrestre permite reconocer al agente geológico que lo realizó, aunque este ya no esté allí. ¿Mm? Esto es muy importante para saber superficie modelada por un agente geológico externo que ya no está, pues saber si en climas pasados hubo pues glaciares o hubo desiertos, etc. Los agentes geológicos lo que van a hacer, pues van a, a arrancar materiales del relieve, de las zonas del relieve, y los van a desplazar por gravedad hasta acumularlos en las zonas más bajas. Todos esos procesos producen el modelado del relieve.